Hola amigos, hoy me encuentro con Paul Vargas, gerente de Cross Country, y nos va a hablar un poco de las condiciones del mercado en este momento. Paul. Gracias Brenda. COVID-19 y las medidas del gobierno para detenerlo y preservar vidas ha causado un cierre económico virtual, pero pasajero. Derrotaremos este virus y nuestra economía comenzará a recuperarse. La desaceleración económica probablemente hará que los valores de las casas, tengan una modesta caída a corto plazo, pero esto puede ser una oportunidad. Justo antes de la pandemia, el mercado de vivienda estaba caliente. No era raro ver múltiples ofertas en la misma casa. Las ventas alcanzaron sus mejores niveles en 13 años, y cada métrica fue favorable. Simplemente hay más demanda que casas en venta, y la oferta de vivienda seguirá siendo escasa, mientras que el número de población crece continuamente. Los hogares domésticos siguen creciendo constantemente en el futuro porque reflejan el aumento de las tasas de natalidad desde la década de 1980. Si bien entendemos que puede haber una disminución a corto plazo de la actividad, pero podría proporcionar la oportunidad perfecta para comprar una casa a un buen precio y una buena tasa de interés. Cuando la economía comience a recuperarse, es probable que la vivienda lidera el camino. Recuerda que la propiedad de vivienda suele ser una inversión a largo plazo con una duración promedio de 10 años en el hogar. Y existe una buena posibilidad de que la compra de una casa hoy resulte en un resultado muy feliz en el futuro. Gracias Paul, soy Brenda Casas, comunícate conmigo para precalificar o si tienes alguna otra pregunta. Quédate en casa, mantente saludable y sé el dueño de tu futuro.